Hola qué tal amigos, bienvenidos a un video más, en esta ocasión vamos a hacer una tarjeta para dedicar, la canción se llama Enamorados del Tercer Cielo, la letra es hermosa, les va a encantar, ideal para dedicar a tu pareja, ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Corto una tira en cartulina, acá te dejo la medida, vas a cortar otra de 26 por 48 centímetros si y en un extremo vas a medir un centímetro. Ahora vamos a utilizar cuatro cuadros en cartulinas y vamos a doblarles un centímetro a cada una. Voy a dar vuelta la cartulina y vamos a medir 17 centímetros y vamos a doblar. Ahora voy a aplicar silicona líquida. Y voy a pegar así. Y pegamos estos otros cuadritos. Combinando los colores. Nos quedaría así. Voy a aplicar ahora silicona líquida. Y voy a pegar una cartulina azul. Así. Así vamos a doblar o a hacer el quiebre voy a cortar acá esta parte vamos a pegar una foto en esta parte y dos corazones para decorar voy a delinear con marcador negro esta es una tarjeta muy rápida de hacer ahora vamos a pegar esta cartulina azul acá lo que hice fue cortar corazones rojos y voy a pegarlos así y esta cartulina la voy a doblar para buscar la mitad y voy a dibujar un corazón lo van a cortar y en estas más adelante copiamos el mensaje, amigos acá les recomiendo esta tarjeta que hice, tarjeta de amor tarjeta original, espero la vean Voy a doblar acá esta parte y vamos a doblar así. Hacemos el quiebre y voy a doblar acá de nuevo. Acá voy a pegar, este es un imán publicitario, puedo utilizar cierre velcro o papel adhesivo. Voy a pegar este en esta parte y voy a aplicar silicona líquida y lo pego así. Esta, estos lados los voy a redondear, ahora voy a abrir, el corazón lo voy a delinear con negro, vamos a cortar 10 cuadritos en cartulina que sería para copiar Enamorados, que es el título de la canción. Recuerden que los colores son opcionales y la decoración. Como siempre les he dicho, yo les doy la idea. Ya lo corté, corté corazones pequeñitos y los vamos a pegar en esta parte. nos quedaría así, cada letra la decoré con marcador fluorescente color naranja le hice rayitas, punticos y la delineé con marcador negro ahora voy a abrir, acá lo que hice fue copiar, este es el primer mensaje de la canción que me parece hermoso acá pegué una imagen animada a este corazón, pegué corazones y lo que hice fue marcar o hacer un borde negro y van a copiar eh, la letra de la canción, la pueden encontrar en youtube es hermosa, yo sé que les va a encantar, en esta parte van a cortar cinco rectángulos de 12 por 7 centímetros y vamos a escribir la frase que no debe faltar en una tarjeta, ya sea te amo o te quiero mucho. Ya cada quien mira qué frase corta. Van a cortar y la vamos a pegar en esta parte. Nos quedaría así. Acá lo que hice fue delinear con marcador negro, hacerle una sombra negra para resaltar más la letra y con este otro marcador hice punticos Y pegué estos dos corazoncitos. Esto ha sido todo por hoy. Amigos, espero les haya gustado la tarjeta, la letra de la canción, está hermosa para dedicar a tu pareja. No olvides regalarme un like y compartir el video con tus amigos. Hasta la próxima.